Buenos días, soy Ana Heredia Noya, soy profe de lengua, trabajo en 2SRN de acá de Simpoleti y hoy nos encontramos en la seccional de Hunter simpoletti para hacer un balance y análisis de estos cinco años de implementación de la Escuela Secundaria Río Negrina y claramente los puntos que en un principio fueron los que más resistimos este, allá por el año 2017-2018 son los que realmente vemos concretos ...en términos de disminución de los contenidos de los saberes... ...pauperización del proceso pedagógico... ...la este, descentralización funcional... ...y obviamente la flexibilización laboral de los docentes... ...que participamos de la Escuela Río Negrina. Realmente ha sido medianamente rico el encuentro con otras escuelas... ...usualmente lo que nos pasa es que nos atomizan en cada escuela... ...y nos falta la discusión sindical, gremial... Eh, ...en torno a los procesos didácticos y el encuentro con otros compañeros que de alguna forma traen sus propias experiencias y perspectivas hace que enriquezca más este vaciamiento de la educación, este análisis que tenemos respecto del vaciamiento de la educación en Río Negro. Está bueno tenerlo en cuenta porque sabemos que se va o se tiene intenciones de implementar en otras provincias, sabemos que en la provincia de Neuquén estamos en esa discusión. Eh, y llevar a lo concreto, en la experiencia concreta de Río Negro, cómo se están dando las situaciones, es importantísimo. Mi nombre es Iván Sepúlveda, soy referente TIC de la SRN 17 de Cipoleti Río Negro eh, y consecuencias laborales tenemos muchas, tenemos flexibilización total en, con respecto a los horarios, eh, profesores que tienen que cumplir horas eh, frente a alumnos de materias que no le corresponden, eh, tenemos eh, problemas también con respecto, más que nada, a los egresados. Que lo considero una estafa para, a nivel provincial para el, los chicos de... ...de las modalidades específicas. Que al regresar sin, sin un, sin recibirse, sin un título, eh, les, les complica eh, conseguir trabajo... ...y en caso de que lo consigan, no los ponen en blanco, no pueden tener, una, eh, no pueden tener un ascenso... ...en su trabajo, eh, debido a que siguen eh, sin título secundario y esto la verdad que complica para su, su progreso. Con respecto a los docentes, podemos tratar un montón de, de, de temas, lo más significativo es que el docente tiene muchísimas más funciones con, frente al alumno, eh, frente a, a, a, a, su, a los cursos que da, debido a que lo recargan con horas eh, en disponibilidad, las que tienen que ocupar como tutores de, de, de cursos, tienen que ocuparlas con horas de consulta quizás a lo mejor con alumnos incluidos, eh, tienen que hacerse cargo a veces, si están en disponibilidad, de cursos que no les corresponden y precisamente lo que decía de, eh, de este trabajo de materias que no, que, no, que no son de su índole. Hola, qué tal, buenos días, eh, mi nombre es Laura, eh, bueno... Realmente nosotros trabajamos en una de las dos modalidades, que es la de lenguas, es una estafa realmente del Estado hacia el estudiante y hacia las familias porque no tienen creaciones de cargos especiales para esa modalidad. Eh, recién ahora están consiguiendo eh, las directivas del establecimiento que se creen algunos de los cargos, pero eh, faltan todavía creaciones importantes como para llevar adelante esta um, modalidad. Eh, pedagógicamente, desde mi punto de vista es realmente una estafa Tenemos chicos que van a ingresar este año, de quinto año, que no han tenido materias Y otra, eh, que las trayectorias no han sido cumplidas Son chicos que van a tener un título secundario eh, incompleto Porque se llevan todas las materias de primero a quinto año, de varias áreas eh, No se pueden inscribir eh, en un nocturno para poder continuar sus estudios y pueden acceder a dos tipos de, de planes: el plan FINES o el plan, eh, un plan que da la provincia también para poder terminar y culminar sus estudios. Pero eh, bueno, esto hace a la flexibilización laboral de estos estudiantes que son egresados de esas instituciones.